Nosotros muy pronto el sol desaparecerá. Los amigos fíjate que todavía están iluminados por el sol. Nosotros ya estamos en zona sombra. Es una hora especial, el mar a espejo. Hay que estar atención, cuando tenemos un mar totalmente a espejo calmado, porque los productos tienen dificultades para diferenciar la capa en la que el cielo se convierte en mar. Es una visión un poco confusa, así que cuando el mar está despecho, de hay que tener cuidado si estamos agarrando a baja jota. Amigos, de izquierda a derecha, gran aplauso para el PIN por terminales, los pelos se los dedos si lo se los que se nos los se nos quieren, los dedos se nos quieren, se los se separan, por decirlo así, en una locura que llaman pescadilla y los dedos se la pista. 330 es un avión el cabello. 9, que tiene que estar por tanto el de los aviones metros de veladura ya sabes, si puedes calcular lo que están separados uno y otro tendremos una diferencia de 6-7 metros de diferencia entre uno y otro avión. el nuevo versión, es complicado ahora mismo el avión que está en la parte interna tiene que reducir gas el avión que está en la parte externa tiene que meter más gas para obtener no la información. Los amigos militares tienen el vuelo de la información, pues prácticamente en la señora están todo el día hablando de información. Mientras las medidas civiles tienen muchísimo mérito a las informaciones, pero que eso es la base de la bueno, no... Así que apreciamos nosotros y en todo el mundo. La capacidad de la información de Mayor Muy buena pronta con los team. Esperamos. El victorio nocturno un esperamos. Más, que amigos! un aplauso! aplauso! de ¡Gran Ahora de control de media de la bandera italiana. roja blanca verde Y vamos a contactar con las titulaciones para que saluden al respetable. A cuánto tiempo era el parque tu filial de la eh de población a todos. Gracias a todos los mundos de España y a todos los participantes de este festival. Todos los espectadores forestales. La Liga por Moisaña un gran de gran abrazo la la que De bengala La la La de la Un poco ruido La precisión que tienen las todos los aviones deportivos, es eso es un militar, eso es cafa, ese es el avión de deportivo con el que tú puedes disfrutar cada día. A ver. No. A ver no. Están preparando la última pasada. Estás gastando ya las últimas fotos.